Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo que cura toda ceguera esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación. Estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Lodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿Aquí viene esa discusión? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no comprenden y entienden? Ustedes tienen la mente enseguicida, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas?» Ellos le respondieron 12 Y cuando repartí siete panes entre cuatro mil personas, cuántas canastas llenaron de trozos? Ellos le respondieron siete. Entonces Jesús les dijo: Todavía no comprenden cómo resuena esta pregunta final del Evangelio en este día martes. Todavía no comprenden. Todavía no se dan cuenta. ¿Qué otras señales, qué otros signos, nos decía ayer, habrá que esperar para que se convenzan de que yo soy el que soy? El gran problema de la humanidad, no solo de los discípulos de la primera hora, por cierto que también el nuestro, es que tenemos la mente encerricida. No es solo un problema visual, no es solo un problema del corazón, es algo más profundo, sobre todo en esta sociedad tan racionalista. Tenemos la mente enseguecida, por eso hagamos memoria, cada uno de nosotros, en la familia, en el corazón de la sociedad, y quiero decir, como iglesia, hagamos memoria de todas las veces que el Señor nos ha remecido, pero nos ha sanado, nos ha purificado, no sin dolor, pero nos ha devuelto la visión. No perdamos esa visión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 y el Espíritu Santo.